Hola, ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo estoy súper súper súper contenta de estar con ustedes otro día más durante esta semana Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alex y este es mi nuevo video ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un epic vlog Vlog con Enduros Hoy voy eh, camino a Pabellón, Cuba con Talía, que ahí nos vamos a reunir con varios youtubers porque hay una muchacha que está o va a hacer su tesis y lo va a hacer sobre la vida de los youtubers. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal en la noche de hoy, sí porque es de noche Estaré hablando con ustedes de algo que no es belleza, que no es maquillaje, que no tiene nada que ver con el contenido que hago en mi canal. Es simplemente de cómo ser una youtuber o un youtuber en países como el mío. Hoy en mi canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Política. De de política. Me gustan más los ambellines que se han de agua para no de todo. Disculpen si oyen el ruido ese. Digo que cuando esté grabando va esto Esto caballero se llama Naranjo Yo sé que ustedes no sabían que esto existía Pero Bien, existe hola. Y eso está dentro de Guanabacoa A ver, miren las casas Están en candela, pero bueno, no importa A ver, ¿qué probabilidades hay? De que hagan unas escenas con okay. Aquí en Prado <ríe> ¡No te vayas! <ríe> ¡Mira cómo voy! Férate que tengo que firmar A ver, estoy infiltrada aquí firmando porque no nos dejan firmar? y aquí estoy Hola. Hola. con Mae y Eli de Bespeed Forever me encanta su canal con, <ríe> y a los otros estudios tengo una seguidora que es usted que me sí, escriben un beso para Sandra ser youtuber aquí no es nada fácil, de hecho es muy muy muy muy complicado Yo sé que mis videos no tienen muy buena calidad Pero lo hago porque me gusta, porque es algo que me nace Y que mis cosas se las quiero compartir al mundo Cosa que aquí no puedo hacer, pero quiero hacerlo Quiero compartir mis maquillajes, así sea Ay, una cosa fea Quiero compartir, mmm, no sé, mis cosas con ustedes Noticiero, yotubero. Y bueno, nada, gracias por su sintonía aquí en el canal 2831. Eh, hoy estamos aquí entrevistando a un personaje muy importante de, de la red de YouTube Cuba. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, se llama Del San. No se sabe ni siquiera el nombre, <risa> no, eso es muy importante. Eh, así que camarada. No, camarada. Yo sé que... Eh, sí, bueno, a mí eh, de él. ¿Qué usted cree de YouTube? Bueno, como seguía diciendo mis 14 suscriptores, eso para mí es un logro. Nunca pensé tener 14 suscriptores en tan poco tiempo. Y quizás comparada con unas youtubers famosas, quizás muchos digan, uy mija por Dios, 14 personas. Pero eso es un logro para mí. <ríe> por lo menos le estoy llevando a 14 personas. ¡Calla, sí! ¡Calla, sí! ¡Ah, sí! ¿Alguna vez le has contado a tu mejor amiga algo privado? Claro. Obvio. Si sí, tu mejor amiga se saben hasta... ¿Hace cuántas veces lo vas dicho? <risa> Detalle. Bastante inteligente esta parte. Bien. Por eso es tan difícil tener un canal de YouTube en Cuba. Ojo, que yo no estoy justificando los pocos suscriptores que tengo. Yo estoy muy orgulloso de los que tengo y espero en algún momento tener más. Pero sí es cierto que las visualizaciones y los suscriptores a lo mejor subirían si en Cuba hubiera más acceso a YouTube. Y yo si no se preguntando si ¿sí hay más gente que se diga esto en es Cuba. A ver, y no por eso, si es por un hombre que no creo que valga la pena, no lo hago y está lloviendo. Está He escuchado ese refrán dicho que dice que aunque le eches agua al champú, no volverá a ser como antes. <ríe> eso nunca lo había oído. Bien. como que y eso me altera, sí, me sí, altera que cuando yo todo el mundo de vital, Que los de que les debo pasar <ríe> Bueno mi gente hasta aquí el video de hoy Ya se los dije, no les voy a dar más muelas Porque ustedes saben que cuando yo hago, hago este tipo de videos doy una muela que, que va a, que taparme la boca Para que yo me calle Pero... Bueno y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero haber aclarado muchas dudas con respecto a los problemas que existían Entre los youtubers cubanos Si fue así déjame un like y también tu comentario abajo Que piensas al respecto de eso Y recuérdame comentar allá que te gustaría ver como especial de los mis suscriptores. Sígueme en todas mis redes sociales que casi siempre estoy activa por ahí. Facebook, Instagram y Twitter. Instagram principalmente. Recuerda que no existen imposibles. No existen. Si tienes un sueño, corre y consíguelo. Les mando un super besi. Y ¡Chao!